que siempre se dice, pero es que a veces no valoramos esta palabra, ¿no? Gracias. Y, y yo sé que todo el mundo lo ha dicho y todo el mundo lo va a decir, ¿no? Pero es que es, es una gratitud profunda de que, o sea, es que me habéis... me habéis cambiado la vida, ¿no? Eh, no sé si hace falta que diga nombres, pero... pero ha habido eso, eh, formadores, compañeros, que quizás solo han estado un año, quizás algunos... incluso algún Erasmus, ¿no?, que solo ha estado seis meses, pero que de verdad me acompañaban en momentos que lo necesitaba, me ayudaban y me ayudan. A Mane, a Marta y, y a, Lorena, a Lorena. Sí, a nuestras roomies, y que os queremos. Y, y pues a todas las que estuvieron con nosotras sí, en, en esos ese dos años que estuvimos. Y a las formadoras, que algunas las seguimos viendo, otras no. Sí, mm, pero amo, paloma. Un, un saludo enorme a... <risa> a mi primer formador Roberto Hernández, a mi segundo formador Rafa, a mi tercer formador Luis y a mi cuarto formador Alan, <risa> todos habéis sido una pieza fundamental para mí. Eh, luego un saludo enorme a, a mis amigos de, de, a mis antiguos amigos colegiales y siguen siendo actuales amigos a Álvaro, a Miguel, a, a Ricky, a Miguel Ángel, a Xavier Oror. A, a Esther Bernal, es que son tantísimos y tantísimos, a Mercedes Cavias. al final éramos una familia muy grande, es que es imposible casi nombrarlas a todos. Yo quiero mandar un saludo en primer lugar a Laura, que se fue el año que, que yo estuve de colegial y a Blanca que también se fue y quiero mandar un saludo muy fuerte a Luis que era su primer año de formador y era mi primer año colegial. ...y el primer día en la cena coincidimos y era mi mentor... ...entonces nos mis amigos y luego pues a Paulina, Agustina, Elena... ...no quiero decir todos los nombres, a todos los nombres y a todos los colegiales. Un beso muy fuerte a todos los compañeros, a, a todos los formadores... Con, ...con quien compartí tanto rato, tantos despachos, tantas cenas, tantas comidas... ...y bueno a todo el mundo que, que, con el que lavaba la ropa, con quien cenábamos... ...pues a todas esas personas, así que un beso muy grande a todos vosotros. Thank you.